casino con mis fulanas y con mis propios juegos de azar no los necesito a ninguno de ustedes os enteráis voy a hacer mis propios goti maldita sea muy buenas amigos eh, la verdad os dije que no iba a haber el el game award y he cumplido, evidentemente no me he perdido yo nada nada y al día siguiente iban a hacer el resumen así que, ¿para qué? pues ahí tenemos a los nominados oye, an antes de nada un pequeño parón quiero mandarle un fuerte saludo ¿eh? a Mr. Dito B pero sobre todo a eh, Crítico 2T eh, así que animo mucha fuerza yo sé que la cosa es muy difícil pero mientras se haga por gusto habla en el momento saca vídeos cuando puedas y aunque sé que es muy importante lo del horario yo soy el primero en saltarme el horario hay muchas cosas que hacer para pensar en hacer un vídeo ya sabes y mucho tiempo que te gastas eh, invirtiendo en editarlo tenía que hablar yo yo dejé ayer en lo de en esta nueva pestaña que han ha aplicado los de YouTube de hacer publicaciones para poder interactuar conmigo Entrad en la parte de comunidad podréis hablar conmigo yo voy a ir subiendo mmm, eh, constantemente contenido para tener una para hablar con ustedes eh, bueno, como dije ayer en el canal de comunidad dije yo, no tengo ni la más no tengo ganas ninguna de ver esta farsa, porque es una farsa, y sabes cuando una cosa sabes que es una farsa no esperas nada esperas que vaya la cosa como, como la farsa se ha construido o esperas a que vaya la cosa, pues como te imaginas que va a ir teniendo en cuenta quién pone dinero, quién, quién, cómo se hace todo esto. Que por cierto, cada año cambia de reglas, de formas y tal. Y yo solamente digo una cosa, yo solamente me pregunto, ¿os estáis dando cuenta de que os están engañando? ¿Que están jugando con vosotros? voy a poner un poco... ...voy a parafrasear una frase de Dilerion... ...que dice... ...prácticamente... ...este tipo de creadores... ...que no sé, YouTube... ...YouTube no... ...es una máquina, funciona por algoritmo... ...y entonces no entiende... ...que yo eh, desee desligarme de ciertos canales... ...ciertos canales que sigue la gente que... ...viene a mi canal... ...por lo tanto, por favor no me importa que sigáis esos canales da igual pero esos creadores de contenido generalmente sean de sony o digan que sean de xbox o que digan que son de nintendo al final te están quitando eh, la posibilidad de poder jugar en una playstation o en una nintendo o en un ordenador te están quitando miles no cientos que ya sería bastante cientos de juegos sería bastante miles de juegos cada año miles de juegos que no puedes votar sinceramente porque sinceramente no tienen la posibilidad todos de tener todas las plataformas vale lo entiendo en el problema el problema básicamente que tiene este con este evento es que está completamente comprado, como, como el gobierno compra a los medios de comunicación para que hablen lo, solamente lo que quieren que, que digan, los datos oficiales que ellos eh, maquillen, eh, y esto no es nada nuevo, esto también lo hacían otros de, de diferentes colores eh, que vinieron antes. ¿eh? O sea, esto, no está, esto está todo inventado. Pero cansa, porque al que le gustan realmente los videojuegos, piensa, Dios mío, pero es que el que no haya probado un Gravity Rush, o el que no haya probado un Ace of Empire Dios, y el que no haya probado un Mad World de la Wii. Oh, no, pero para eso te tendrías que conocer toda la vida. Entonces realmente es imposible pedirle a la gente que vote por algo que no sea lo más famoso y lo más famoso es lo que tú más publicitas lo que tú eh, donde tú has puesto todo el, la carne en el lanzador de, del marketing punto y pelota no hay más y aquí en el marketing no hay más capitán que sony y jimbo que es el capitán de sony ahora mismo aunque este eh, como digo yo se está haciendo aguas está haciendo agua, está está, está mal, está mal y no va a mejorar, ¿eh? no tiene pinta de que vaya a mejorar, pero de todas maneras, he comprado he comprado indirectamente pago a, a los de este portal, este portal, sitios estratégicos, por cierto, Inglaterra, España, ahí tengo Europa, me creo mi propia prensa, me creo mis propios Oscars y yo me convierto en... En la academia, los gotis solamente son el mayor eh, símbolo de arrogancia de Sony, nada más. Como Juan Palomo, yo me lo guizo, yo me lo como. ¿Se puede tener más poca vergüenza? Contrato a, a la. Vamos a Contratamos a, a, la, a los periodistas, los, a los medios. Le decimos a la gente para active la metemos hasta en las películas, ya que hacemos películas, vamos a meter las consolas en las películas, para que la gente cada vez que vea una buena, muy buena película y haya visto esa escena, nosotros que sabemos que esa escena, eh, por lo que sea, va a quedar en la retina. Eh, la iconografía es, es muy importante. Pues entonces van a comprar nuestro producto. Para el consumidor medio, para el que no sabe nada de videojuegos, si le preguntas ¿qué consola te comprarías? Te responderá, Play. ¿Por qué? Pues porque es la que conozco. Y ya está. O la Nintendo esa. Oye, que le estoy comprando un regalo al niño. No me pidas que sepa electrónica, no me pidas que sepa lo que es un Donkey Kong, ni me pidas... Bueno, si ese es el tema tema de los casuals... Que, ...que son los que han dominado di directamente... ...y que están por todos lados... ...pues claro, no hay tampoco... ...forma posible... ...de que se haga un evento... ...que realmente... ...valore los juegos... ...efectivamente... ...el mejor juego del año... Eh, el, ...la mejor banda sonora... ...eso es... Perdonen que me, eh, que me dirija a vosotros directamente, pero eso es una copia barata de los Oscar inventada por ya sabemos quién, que no vale para nada, que es total, es como Eurovisión. O sea, eh, imaginaos, los de Xbox o los de Nintendo jamás, eh, bueno, Nintendo a lo mejor algún día puede que... Pero Xbox no, ya puede sacar lo que quiera, pero jamás va a sacar un gotic haga lo que haga, jamás jamás, Mira, es, es que yo no sé ni para qué te presentas te, te agradezco que te presente que la gente se, pero eh, es que eh, no ves en la entrada, pone only Sony, only Sony ya está, no hay más, Sí, puedes venir, puedes dejar tu juego ahí, ahí aparcado ahí, ya sabemos, que, ya sabemos que es muy bueno, ya sabemos que es muy bueno, pero nosotros queremos vendernos nosotros, y se ha notado no este año se lleva notando muchos años que esto va haciendo cada vez peor y cada vez tiene menos credibilidad estos eh, este evento strike nominado a Sí, Sí, en serio un juego que además no solamente está nominado como el mejor juego del año sino que también está juega eh, también es eh, nominado mejor juego estuvo estaba en la lista de mejor juego indie de de, de año y podría haber puesto también el mejor juego británico que también había uno había estaba tunic jugaba tunic jugaba otro más no sé quién se llevó al final eh, lo que quiero decir con todo esto es que que realmente no eh, hay una manera 100% segura cuantificar el valor de, de una obra de arte como el videojuego, porque no es comparable con el cine. El cine y los videojuegos no tienen ni nunca han tenido nada que ver. Por, por eso no puedes nominar como mejor juego narrativo a un Candy Crush <risa> o a un Fortnite porque no tienen, y aunque y, y aunque tuviera algo de algo mínimo. El Fortnite, por ejemplo, sí que tiene algo de historia, pero da igual. Yo he entrado para pegar tiros, no he entrado por, por, por lo que vaya a pasar en el juego, ¿entendéis? No, entonces ahí está la perdición. <risa> Bajo mi punto de vista, mi conclusión es que los juegos si no se valoran eh, con, por lo que son como a las personas que también hay que valorarlas y no perjuiciarlas porque si tú tienes perjuicios contra Sony o contra Nintendo o contra Microsoft no vas a jugar nunca a nada y eso te lo voy asegurando ya no vas a jugar a nada vas a estar toda la vida diciendo no, yo no voy a jugar a ese Zelda, me han dicho que es muy malo y qué importa lo que te digan por cierto, no pongas más excusas si no te la compras no te la compras no pasa nada el único problema es que aquí hay mucha gente ¿eh? mucha gente en las redes sobre todo en twitter que la maldad está al orden del día sino que me lo digan a mí que puedo sacar a dos eh, a la palestra y decir mira estos dos mira cómo se comportan vamos a ver qué pasa aquí y decirles oiga esto ha pasado prácticamente toda la vida pero ahora se ha puesto cada vez peor y cada vez esas pequeñas esos pequeños monstruitos van a, más rápidamente y más rápidamente a su propio móvil a decir pura pendejada eh, para intentar formar parte de algo odiar algo sin sentido o lo que viene siendo como ser rebelde sin causa, rebelde sí, pero sin causa no, la rebeldía viene acompañada de una causa, y que un juego sea el mejor juego del año, no debería de ser el resultado de un voto por odio, de un voto por, por gente que realmente no ame los videojuegos, y eso es todo lo que tengo que decir. Hasta el próximo vídeo de Toxic Games. Yo soy Tox Gamer. Nos vemos en el próximo Toxic Games Channel.